Estaba el capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres había como un millón. Yankee dulce sí, y ya Yankee Do grande! Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Yankee Dodo, sí ya así, Yankee Dodo, dende Escucha el ritmo de la música y se hable con las chicas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 Granjero en el valle. El granjero...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 pequeño Cama y el más pequeño dijo, muy buenas noches Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno